Reina Rie contó la verdad sobre su hija Juana y la supuesta paternidad de Ricardo Darín. Reina Riech habló en el programa PH, podemos hablar el pasado sábado del rumor instalado en los medios hace años de que Juana Repeto podría ser hija de Ricardo Darín y no de Nicolás Repeto, rumor que se instaló en la gente durante años. No sé cómo empezó eso. Lo primero que le dije a Juana cuando me llamó y me dijo lo que había salido, le dije que hablemos con papá y nos hagamos un ad ya. Yo no tenía dudas, comentó la actriz y bailarina. Yo antes de serle infiel a una pareja la dejo. Lo hablé con ella, con Nico, repeto, y me gustaría que no queden dudas porque yo no las tengo. Encima mi hija vive enfrente de Ricardo, Darín, y jode con eso, añadió. Y cerró, el único que sabe la verdad es la mujer entonces no hubiera quedado más tranquila con el ADM para que se sepa.